Bueno, pues muchas gracias. Ya queda poquito para la, la pausa, así que espero que no sea muy, muy pesado. Y ya Pablo ha sentado precedente y ha dado, un poco, bueno, ha, ha dado un poco de caña a estos sistemas de respuesta de ayuda externa que se mandan al terreno, en e, e, efectivamente en envíos bastante caros por, ya por el material y ya por lo que significa el, el envío en, en avión. Y os voy a comentar un poco cómo ha ido evolucionando eh, es un proceso de innovación muy poco a poco muy pasito a paso y basado en la experiencia eh, Bueno voy a hablar sobre todo eh, formo parte de, de la unidad perdón. Eh, bueno, pues con la mano de la unidad de emergencias eh, se llama m15. Esas siglas eh, están relacionadas con el número o al, al número de personas a las que podemos llegar con la, con la unidad, que es a 15.000 personas. Eh, esta unidad de emergencias de Cruz Roja Española forma parte de un sistema de respuesta de, de la Federación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y hay diferentes unidades que pueden llegar a diferente número de personas. En este caso, nosotros somos capaces de, de asistir a a 15.000 personas. Nuestro objetivo, como es el de casi todas las organizaciones que trabajan en emergencia, es eh, proveer de suministro de agua potable, saneamiento y ambiental, incluyendo la promoción de higiene, a esta población, a 15.000 personas, tanto a poblaciones dispersas como a, a, a, a zonas de hospitales de campaña o, o, o centros de, de refugiados. Normalmente nosotros actuamos cuando ha habido un llamamiento eh, internacional y una petición de ayuda externa eh, y se colabora fundamentalmente con la sociedad nacional de, del país de, que ha sido afectado. Cuando digo sociedad nacional me refiero a, la, a otra Cruz Roja a nivel local, como puede ser Cruz Roja Mozambicana o de Filipinas. Pues básicamente, eh, os estoy comentando, eh, esta, base, esta unidad lleva ya bastantes años de, de experiencias en el terreno, a lo largo de esas experiencias y con los diferentes tipos de contexto que, que nos hemos ido encontrando, pues se han ido añadiendo ciertas modificaciones a, a la unidad, como veis, pues huracanes, terremotos, inundaciones, al final, eh, pues eh, se, se trabaja en muchos contextos y nos permite eso, adaptar. Eso que, que está aquí es la planta a la que se refería Pablo, eh, la planta potabilizadora, la, en este caso es de, la produce la fábrica SETA, la Sociedad Española de Tratamiento de Agua. Llevamos mucho tiempo colaborando conjuntamente y ha sido este, esta retroalimentación la que ha ido permitiendo las modificaciones en, en la planta. Eh, luego entraré un poquito más en detalle en cuáles han sido esas modificaciones. Bueno, aquí abajo... que a ver si le doy con el bicho con el este. Bueno, este es un, es un despliegue, es uno de así, los más eh, mediáticos que fue el, el, el despliegue de, de Indonesia. En este caso, esta planta potabilizadora municipal estaba fuera de servicio por los efectos del terremoto y pues, eh, Cruz Roja y la unidad de emergencias llegó ahí y nos instalamos en ese en ese punto y empezamos a, a producir agua. Al principio eh, tuvimos problemas logísticos pero eh, se empezó a trabajar con, con los recursos, trabajamos obviamente con, con recursos locales, uh, eh, nosotros tenemos capacidad de producción, tenemos unos depósitos flexibles pero necesitamos apoyo de camiones o de organizaciones locales para poder distribuir, hacer llegar ese agua a la población que, que lo necesita. Como he dicho, al final el objetivo es, es facilitar el agua y, la, y bueno, disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión a través del agua de saneamiento. y saneamiento. Y, y trabajamos de forma que estamos disponibles, es un equipo que está disponible en, en cuestión de 22, 24 a 72 horas, estamos eh, listos y en el terreno ya, eh, con todo el equipamiento en, en cajas y, y todo el mundo sabe, un equipo de cinco personas sabe qué hay en cada caja y cómo se, cómo se divide. Nos desplazamos, las operaciones suelen durar de uno a cuatro meses, es lo que suele estar establecido por los donantes, eh, siendo esto variable y bueno, a veces eh, se aumenta. Y como decía Pablo también, pues esta es una imagen de cómo, se, cómo todo el equipamiento eh, va a ir, eh, está preparado, es llevarlo a la, normalmente a la base de Torrejón y se mete en un Antonov, un Hércules o, o lo que esté disponible. Eh, así como características más resaltables, eh, más destacables de la Aero, es, es móvil, no en este sentido porque esto es un poco un caso bastante excepcional, el que sea transportado en helicóptero, eh, la planta tiene un trailer, va montar encima de un trailer 4x4 y que enganchamos a un, a un coche 4x4 y nos permite acceder normalmente a zonas donde otro tipo de, de medios como puede ser un camión cargado con 10.000 litros de agua no puede no puede acceder, entonces eh, eh, nos permite esa, mo esa movilidad, nos permite acceder a, a zonas donde a lo mejor no hay no hay otra forma de acceder donde se han desplazado la población es modular eh, esto lo digo en el sentido de que bueno, for, eh, la unidad se compone de cinco líneas de producción de agua, esas cinco líneas tienen eh, cuatro, eh, cinco plantas potabilizadoras, más las eh, correspondientes mangueras, generadores, equipos de análisis climi, cli, eh, químicos para, para poder producir agua de forma segura, es decir, podemos concentrarnos en un, en un punto o podemos dividirnos en función de las necesidades como ya he dicho, con el límite que tenemos de la cantidad de agua que podemos eh, producir, aunque muchas veces el, el mayor cuello de, de botella y, y el mayor reto al que nos encontramos es el, el transporte, la distribución de ese agua. Muchas veces pues, tenemos mucha capacidad de producir, pero hay, hay dificultades en conseguir camiones que distribuyan ese agua por la, por la alta demanda o, o la baja disponibilidad. Eh, bueno, flexible, esto más que nada lo pongo también en esta foto es para enseñaros que a veces tenemos que recurrir a métodos poco convencionales, como es montar este, este un depósito flexible de 10.000 litros, es decir, son 10 toneladas eh, y la única forma que había era anclarlo con unas cuerdas, eso eh, es un peligro, eh, 10 toneladas en movimiento pueden puede ser bastante peligrosa para eso, se va evolucionando y se introducen pues, cambios en la unidad, como pueden ser eh, depósitos de, eh, más pequeños de 5.000 litros o eh, depósitos tabicados que rompen ese, ese bamboleo que, que sucede al transportar. Todo eso, como pasa con todos los procesos, casi todos los procesos de, inno de innovación, es a base de ensayo-error, y bueno, se, se suele hacer una analítica y, y, se, y se suelen tomar medidas. Eh, esta unidad pues, eh, es independiente, es decir, eh, aparte de las plantas potabilizadoras y de las líneas de producción vamos con eh, pues, tiendas, eh, sacos, eh, material para, para poder eh, eh, arreglarte y, y poder vivir en una zona remota sin, sin necesidad de, de suministro externo. Eh, también llevamos comida, eh, que suele ser lentejas y, y garbanzo, ¿no? <risa> típica al Spanish, y, y, y con eso normalmente suele haber abastecimiento de estas fuentes, pero, pero bueno, lo tenemos por si acaso. Y bueno, nuestra misión, aparte de nuestra función, eh, aparte de, de proveer y facilitar el acceso a agua potable y saneamiento, es, es fortalecer las capacidades de la Cruz Roja a la, que, a la que estamos apoyando. En el mismo momento en que nos eh, desplegamos, estamos en el terreno, pues eh, empezamos a trabajar conjuntamente con, con los equipos eh, de voluntarios o de trabajadores eh, locales. Este, esta labor de capacitación tiene como objetivo un poco apoyar la sostenibilidad de todo este material que no lo he comentado pero ese material no, no lo metemos dentro del Hércules de vuelta y lo enviamos de vuelta sino que se queda, se queda allí, lo, se dona ese material y se fortalecen las capacidades locales, de bueno, las capacidades de, de la Cruz Roja para, para gestionarlo, para mantenerlo y para, para hacerlo funcionar en el caso de que sea necesario esto también necesita, una, también una lo hemos ido viendo a través de los años, que ha, ha habido muchos casos donde este material, que es muy caro, como ha dicho Pablo, eh, pues se echa a perder eh, por la falta de recursos de la sociedad nacional o por eh, una falta de un plan o porque no está integrado, tener unos equipos de respuesta en emergencia no, está, no lo asumen como propio y, y no lo integran en su estrategia, entonces, pues se ha llevado a cabo pues un diagnóstico, una serie de, de diagnósticos, en este caso a través de en, en casi toda Asia, para ver qué necesidades, qué problemas encontrados y cómo Cruz Roja Española, que había sido la, la que había donado esos materiales, pues podría implicarse más en, el, en la sostenibilidad de, de estas unidades y que no se echen a perder. Entonces, se han, se han desarrollado formaciones de manera más continua y se han fortalecido la, pues eso, las sociedades nacionales. Como ejemplo más representativo puede ser la Cruz Roja Indonesia, que, que nos, bueno, ahora ha desarrollado de tal manera su capacidad que tiene una unidad de respuesta de emergencia mucho mayor, mucho más potente de la que podamos tener nosotros y, y ahora son un referente en, en el área de, del sudeste de Asia. También eh, intentamos eh, hacer eh, despliegues conjuntos, es decir, en China, por ejemplo, fueron dos personas de la Cruz Roja Indonesia más tres delegados de, de Cruz Roja Española y se hizo un trabajo conjunto para bueno, fortalecer más los lazos de, de colaboración. Sobre todo, hay cuatro ideas que pensamos que, hay que tenemos que meter los esfuerzos y, y desarrollar, que sería pues, eh, reducir, reducir de eh, costes, ahí hay que pensar y hay que, hay que ver, eh, en este sentido estamos probando otros modelos, por ejemplo, de plantas potabilizadoras, no de esta compañía que os he comentado, sino de otras compañías que, bueno como es un mercado competitivo, y es, eh, hay, hay demanda regular, pues hay empresas que están interesadas en, en vender sus productos y, y son en el sentido productos un poquito mejor en el sentido de la, de la calidad, porque tienen lo que tenían los antiguos más algún componente nuevo que bueno garantiza un poquito más esa calidad de agua, como puede ser el añadirle filtros ultravioleta. Tiene también consecuencias en cuanto a la sostenibilidad, pero bueno, hay que, hay que valorarlo. En el sentido de aumentar la calidad también es asegurar que nosotros estamos facilitando agua en situaciones de emergencia eh, a personas vulnerables, colectivos vulnerables y hay que asegurar, tenemos que asegurarnos que se mejoran las formas de medir la calidad de ese agua. Es decir, ahora mismo y en los últimos años se ha usado el, el, el pool tester, el medidor de cloro de piscina, para, para evaluar qué, qué nivel de cloro tiene el agua que estamos eh, con el que estamos abasteciendo a la población. Eso también hay que dar pasos adelante e intentar eh, ir reduciendo errores que se pueden a, a acumular a eso, ¿no? que, puede, que una persona vea un, una cifra y otra persona de a otra, ¿no? Pues simplemente con el uso de máquinas que automaticen un poco esa medida, eh, pues vamos a ir mejorando la calidad y ya si nos ponemos a, a soñar un poco, pues ¿por qué no un, un kit de análisis a lo espectrómetro como el cacharrito que nos han enseñado por ahí, pero que en lugar de pues, su microscopio tenga una cajita que a través de... estoy eh, un poco desvariando aquí con vosotros, pero que un láser de un, una, una, una serie de componentes eh, nocivos para, para la salud que, se, que eso, eso no lo podemos medir ahora mismo en el terreno está claro son situaciones cortas eh, periodos cortos en los que abastecemos a la población pero puede ser una ayuda a la hora de asegurar la calidad por otro lado el tema de la distribución de, pues ahí también tenemos que hacer un esfuerzo y, y ver cómo podemos eh, evitar ese cuello de botella y, y ya pues eh, el uso de la tecnología móvil que tanto, pues, de, del que tanto se ha hablado y que nos puede permitir mejorar en temas de, de evaluar, de monitorear la, la actividad, de mejorar el, el reporting y de, de hacerlo más, más rápido. En emergencias se necesita bastante rapidez. Y bueno, así como pasos a seguir que tendríamos que dar, aparte, pues esto es un poco enseñaros el circuito, el punto de captación, que puede ser un río, un pozo, la bomba, la, lo que es la planta potabilizadora, los depósitos, pues un poco trabajar sobre estos aspectos y ver cómo podemos eh, mejorarlo, no cómo pues a través de ejercicios hay grupos de trabajo en los que intentamos sobre todo optimizar optimizar lo existente, no es está muy bien crear e innovar, pero sobre todo hay que basarnos en lo que tenemos para, para mejorarlo y eso es lo que os quería comentar.